Hola a todos, bienvenidos a Magical Spanish. Hoy tenemos el verbo escribir, to write, y lo vamos a conjugar en 18 diferentes tiempos verbales. Introducción, escribir, to write. Este es un verbo regular terminado en ir. El infinitivo en inglés sería to write, en español escribir. Participio pasado. En inglés, written, en español es escrito. Este es un participio pasado irregular. El gerundio, eh, writing, en español sería escribiendo. Comenzamos con los tiempos del modo indicativo. Presente simple. Yo escribo. Tú escribes. Él, ella, usted escribe. Nosotros, nosotras escribimos, vosotros, vosotras escribís, ellos, ellas, ustedes escriben. Pasado simple. Yo escribí, tú escribiste, él, ella, usted escribió, nosotros, nosotras escribimos, vosotros, vosotras escribisteis, ellos, ellas, ustedes escribieron. Para el tiempo imperfecto vamos a decir yo escribía, tú escribías, él, ella, usted escribía, nosotros, nosotras escribíamos, vosotros, vosotras escribíais, ellos, ellas, ustedes escribían. Para el tiempo condicional vamos a decir yo escribiría. Tú escribirías, él, ella, usted escribiría, nosotros, nosotras escribiríamos, vosotros, vosotras escribiríais, ellos, ellas, ustedes escribirían. Y para el futuro simple nos va a quedar de esta manera, yo escribiré, tú escribirás él, ella, usted escribirá, nosotros, nosotras escribiremos, vosotros, vosotras escribiréis, ellos, ellas, ustedes escribirán. Ahora vamos a estudiar los tiempos progresivos o continuos. Empezamos con el presente progresivo. Yo estoy escribiendo, tú estás escribiendo, él, ella, usted está escribiendo, nosotros, nosotras estamos escribiendo, vosotros, vosotras estáis escribiendo, ellos, ellas, ustedes están escribiendo. Continuamos con el pasado progresivo, yo estuve escribiendo, tú estuviste escribiendo, él, ella, usted estuvo escribiendo, nosotros, nosotras estuvimos escribiendo, vosotros, vosotras estuvisteis escribiendo, ellos, ellas, ustedes estuvieron escribiendo. Viene a continuación el imperfecto progresivo. Yo estaba escribiendo, tú estabas escribiendo él, ella, usted estaba escribiendo, nosotros, nosotras estábamos escribiendo, vosotros, vosotras estabais escribiendo, ellos, ellas, ustedes estaban escribiendo. Condicional progresivo, yo estaría escribiendo, tú estarías escribiendo, él, ella, usted estaría escribiendo, nosotros, nosotras estaríamos escribiendo, vosotros, vosotras estaríais escribiendo, ellos, ellas ustedes estarían escribiendo. Continuamos con el futuro progresivo. Yo estaré escribiendo, tú estarás escribiendo él, ella, usted estará escribiendo nosotros, nosotras, estaremos escribiendo. Vosotros, vosotras, estaréis escribiendo. Ellos, ellas, ustedes, estarán escribiendo. Hemos llegado al futuro con IR A. Yo voy a escribir. Tú vas a escribir. Él, ella, usted va a escribir, nosotros, nosotras vamos a escribir, vosotros, vosotras vais a escribir, ellos, ellas, ustedes van a escribir. Para las oraciones negativas diríamos yo no voy a escribir, tú no vas a escribir, él, ella, usted no va a escribir. Nosotros, nosotras, no vamos a escribir, vosotros, vosotras, no vais a escribir, ellos, ellas, ustedes, no van a escribir. Ahora tenemos el pretérito imperfecto del indicativo con ir a. Para las oraciones afirmativas vamos a decir yo iba a escribir, tú ibas a escribir. Él, ella, usted iba a escribir. Nosotros, nosotras íbamos a escribir. Vosotros, vosotras ibais a escribir. Ellos, ellas, ustedes iban a escribir. Para las oraciones negativas tenemos. Yo no iba a escribir. Tú no ibas a escribir. Él, ella, usted no iba a escribir, nosotros, nosotras, no íbamos a escribir, vosotros, vosotras, no ibais a escribir, ellos, ellas, ustedes, no iban a escribir. A continuación vamos a estudiar los tiempos compuestos del modo indicativo. Empezamos con el presente perfecto. Yo he escrito, tú has escrito, él, ella, usted ha escrito, nosotros, nosotras hemos escrito, vosotros, vosotras habéis escrito, ellos, ellas, ustedes han escrito. El pasado perfecto hemos mencionado en otros videos que es un tiempo verbal que poco se usa a nivel oral pero aparece en algunos textos y eh, es bueno reconocerlo y aprenderlo, dada la situación que lo podamos encontrar en algún texto escrito. Vamos a decir, yo hube escrito, tú hubiste escrito, él, ella, usted hubo escrito, nosotros, nosotras hubimos escrito, vosotros, vosotras hubisteis escrito, ellos, ellas, ustedes hubieron escrito. Continuamos con el pluscuamperfecto. Yo había escrito, tú habías escrito, él, ella, usted había escrito, nosotros, nosotras habíamos escrito, vosotros, vosotras habíais escrito. Ellos, ellas, ustedes habían escrito. A continuación viene el condicional perfecto. Diríamos, yo habría escrito. Tú habrías escrito. Él, ella, usted habría escrito. Nosotros, nosotras habríamos escrito. Vosotros, vosotras habríais escrito. Ellos, ellas, ustedes habrían escrito. Para el futuro perfecto, vamos a decir, yo habré escrito. Tú habrás escrito. Él, ella, usted habrá escrito. Nosotros, nosotras habremos escrito. Vosotros, vosotras habréis escrito. Ellos, ellas, ustedes habrán escrito. ahora vamos a estudiar la forma del imperativo y queremos empezar con las oraciones afirmativas vamos a decir para tú escribe para usted escriba para nosotros o nosotras escribamos para vosotros o vosotras escribid para ustedes escriban en la forma negativa nos va a quedar tú no escribas y vemos la diferencia entre el afirmativo y el negativo escribe, no escribas, para usted no escriba, para nosotros o nosotras no escribamos, para vosotros o vosotras no escribáis y también vemos que hay una diferencia entre el afirmativo y el negativo, escribid, no escribáis y para ustedes sería no escriban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 Bueno, agradezco mucho el privilegio de tu tiempo. Gracias por ver esta presentación y espero verte hoy en un próximo video. Hasta la vista, amigos. Nos vemos.